Desde la opción Búsqueda avanzada, realizamos búsquedas más precisas al elegir entre uno o varios campos de búsqueda, autor, título, materia, editorial o colección. Las consultas en cualquier campo arrojarán los mismos resultados que las búsquedas rápidas que hemos visto anteriormente. Continuando con el ejemplo anterior, introduciríamos el término lagos, en el apartado materia y obtendríamos los documentos sobre ese tema además tenemos la opción de utilizar el índice del catálogo que nos informa de los temas relacionados con ese término pudiendo acotar aún más la búsqueda y accediendo a los documentos más pertinentes junto al índice está el botón exacta que utilizaremos cuando queramos buscar en el índice exactamente el término introducido. Otra opción es el uso de los operadores para combinar diferentes términos de búsqueda. Estos operadores que se encuentran en el desplegable son y si queremos que estén los dos términos o si queremos que esté al menos uno de los términos. No cuando no queramos que el segundo término aparezca. Por ejemplo, si buscamos libros de Larry Collins y Dominique Lapierre, usando el operador Y, encontraremos los libros que han escrito juntos ambos autores. Utilizando el operador O, nos aparecerán tanto los escritos por cada uno de ellos como los que han escrito juntos. Por último, utilizando el operador no, solamente veremos los escritos por Dominique Lapierre en solitario.